Señoras, señores, niños y ancianos, hoy en exclusiva les presentamos el maravilloso mundo del circo. Es un espectáculo que no tiene edad, es un espectáculo que lleva años y años en marcha, es un espectáculo que os encantará. Mirad, mirad qué antiguas son estas fotos, tanto que no tienen color. Y todos van vestidos muy raros, porque el circo existe desde antes de que naciesen vuestros abuelos. viaja de ciudad en ciudad necesitan transportar todas las cosas, a veces en camiones y otras en tren. Cuando llegan a las ciudades lo primero que necesita el circo es una carpa. Una carpa es la tienda de, de campaña donde se hace el circo. Para colocarla se necesita la fuerza y el trabajo de muchísimas personas. Cuando está terminado, mira qué bonito queda, por fuera y por dentro. Para que todo el mundo sepa que ha llegado el circo, hacen carteles que pegan por toda la ciudad. ¡Mirad qué bonitos! ¡Ya está todo listo! ¡Que empiece la función! En el circo trabajan los payasos. Los payasos son personas que se disfrazan y que han tenido que estudiar mucho. Muchos de ellos saben tocar muy bien los instrumentos. ¿Qué me decís de los equilibristas? sobre un alambre o cuerda delgada se llaman funambulistas. Mira, mira qué miedo. Pero también hay magos. Malabaristas. ¡Bailarinas! Pero a mí lo que más me gusta son los animales. y las personas viven en el circo. Y aquí termina nuestro espectáculo.